Y bueno, vamos a entrar. ¿Te parece si ¿Sí, entramos, sí, Pablo? Sí, y entremos, ahí vamos. Buenas tardes, amigos y amigas de la hora de Hurlingham. Estamos acá, es la segunda temporada. Y en la entrega número 12 de la historia necesaria, acá con el amigo Pablo. Ambrosetti. ¿Cómo andás, Pablo? Bien, bien. La verdad, un día soleado y tibecito de invierno para sorpresa. ¿Viste? Entre ola polar y ola polar, el clima se acuerda de ser benigno con todos nosotros y estamos en esta linda tardecita de jueves, ¿no? Es una linda, es una linda tardecita de jueves. Eh, yo estuve dando vueltas. Él este, estuvo viéndome acá los pormenores del, del trabajo... En vivo, no es gran cosa, ¿viste? es cuestión de estar ordenado nada más sí, de sí, saber sí. que vas tocando este, y que después, como él, te recuerda te diga, Che Marcelo tenés que cambiar el claro, abajo. Sí, sí. Decime, eh, ¿por dónde vamos a bueno, a transitar? Arrancamos, este día con que era, arrancamos con que era un día lindo. Ah, ¿por bueno, qué? Porque, porque a, qué, ¿a qué venimos? A arruinarlo bien. un poco. ¿Qué pasó, en pues? realidad, nunca nunca el ejercicio de la memoria arruina la realidad. No. El ejercicio de la memoria eh, eh, nos propone la incómoda tarea del recuerdo y nos exige la eh, ciclópea tarea del compromiso, ¿no es cierto? Eh, Qué mal que me veo con el tema. No, ah. porque, eh, bueno, todos sabemos, el sábado va a ser 9 de julio, eh, fecha muy importante, claro. sobre la que alguna vez hemos hablado y por ahí volvamos sí, a hablar. Sí, sí. Sí. Eh, estamos todos, sobre todo los que somos o, o, o padres o madres o maestros o docentes, embarcados en los actos escolares, ya terminando la primera parte del año en los colegios, eh, distintas este, actividades culturales en los municipios, o sea. Pero eh, esta semana, de hecho eh, el viernes, o sea mañana, que va a ser 8, es un aniversario. Eh, muchas veces olvidado y que a mí me pareció muy interesante traerlo a la actualidad justamente por la utilidad y el, la significación histórica que para momentos como este puede tener. Eh, esto es algo que muchos nos acordaremos por haber sido testigos presenciales eh, el 8 de julio de 1989 no hace tanto en el tiempo asume la presidencia seis meses antes seis meses y un día antes de, de lo que correspondía eh, luego de haber ganado las elecciones de mayo por, por una holgada diferencia Carlos Saúl Menem no eh, personaje de, en el cual la historia y esta es mi opinión tomó eh, inclusive la política lo cual es más triste ha tomado la desagradable tarea de eh, borrarlo del pasado no es decir como, como algo que es mejor no recordar. Obviamente a los que nos gusta la historia, a los que nos interesa la historia, y a los que consideramos que la historia tiene utilidad, eh, nada peor que el olvido. Vos recién decías la historia, que es como una suerte de psicoanálisis colectivo, en, en, eh, ol olvidar la historia sería como la negación, <ríe> como barrer bajo la alfombra. Y barrer la alfombra no es limpiar la casa, es esconder la basura, que no es lo mismo. Lo que pasa es que, eh, estaba pensando lo que él dice, muy interesante y cómo lo plantea, yo digo, claro, una cosa es que vos digas, como yo dije hoy en vivo, hablar sobre, qué sé yo, Belgrano, Artigas, sí. eh, Lecor, eh, quien sea, porque están allá lejos, no son contemporáneos sí. nuestros, están todos muertos. Sí, sí. Y otra cosa es que habla del año 1989 y acá estamos todos vivitos y coleando, entonces... Eh, quizás se lo quiera tirar debajo de la alfombra porque el señor haya sido acompañado por personajes que siguen siendo contemporáneos ah, nuestros y por la sociedad la relación y la sociedad entera que lo votó ah, además siempre recordamos porque bueno, eh, es bueno contextualizar eh, ya para finales del año 87 comienzo del 88 los últimos tramos del gobierno alfonsinista había un proceso de crisis económica muy compleja, una espiral inflacionaria que el gobierno intentó y claramente no pudo, no pudo contener, que luego se, se espiralizó, como se dice en términos económicos. Esto por ahí también lo, lo, lo olvidamos cuando el gobierno de Alfonsín asume como el primer gobierno de la post eh, hereda también una situación económica muy compleja, ¿verdad?, con endeudamiento externo, déficit fiscal, eh, solo hablando en términos económicos, no una moneda absolutamente licuada, el peso ley, que el gobierno Alfonsín lo transforma en el famoso austral, sacándole cuatro ceros al, al, a, la, a la vieja moneda. Lo cierto es que eso para el año 87-88 ya había entrado a colapsar, la situación económica era muy compleja, la relación de del alfonsinismo, vamos a decir así, con el movimiento obrero era muy tensa, producto de la situación económica, el marco regional tampoco era bueno, ¿no es cierto?, a nivel latinoamericano me refiero, había habido sucesivos pl planteamientos militares, un hecho de violencia muy poco analizado y muy poco estudiado, como fue el intento de copamiento del regimiento La Tablada, no muy lejos de aquí, en la vecina San Martín planteamientos militares, como dijimos, cierta pérdida de legitimidad eh, política luego del año 87 con las famosas leyes de obediencia de vida y punto final, este, que, que, que limó, esmeriló cierto, algo de la autoridad, no de la autoridad, de la legitimidad presidencial, in, la, la histórica interna radical corporizada en la figura de Alfonsín y su vicepresidente Víctor Martínez, figura también olvidada, el FMI, el, La presencia del FMI en la Argentina, gobiernos ultraconservadores en las principales potencias del mundo como el caso de Reagan en los Estados Unidos o Margaret Thatcher en, en Inglaterra, el progresivo e, e, e, in, e inevitable, vamos a decir así, colapso del bloque socialista real en la Europa del Este y la Unión Soviética que conllevaba justamente un mayor empoderamiento de los sectores conservadores en, en, en Occidente, la, la presencia de la dictadura militar en Chile, la dictadura militar en Paraguay, este, la recién incipiente democracia uruguaya, la recién incipiente y muy limitada eh, democracia brasileña, este, el, el sandinismo en una etapa de, de, prácticamente de guerra civil contra los contras, que luego lo va a llevar a la pérdida de las elecciones, lo cierto es que esa situación hace que el gobierno de Alfonsín llegue a las elecciones presidenciales del año 80, de mayo del 89, muy, muy, muy debilitado. Creo que fueron el 14 de mayo, cito acá de memoria. Eh, y ahí, eh, el, la, la fórmula presidencial Menendualde, por el FREJUPO, Frente Justicialista Popular, que era un frente político, ¿no? No es ninguna novedad, digo, eh, eso cuyo matriz era el, el PJ. Otro frente de Otro los que vos comentaste, de los que en hablado, su momento. ¿no? Eh, se impone, hay que recordar que en aquellos años no era como ahora, la elección no era directa. ¿no? Uno votaba eh, representantes en el colegio electoral en un sistema más parecido al norteamericano que al actual. Lo cierto es que Menem se, te, se termina transformando en eh, presidente eh, por una con un buen aval de acompañamiento político y de la y de la sociedad. Eh, si bien las elecciones habían sido el 14 de mayo y este, la fecha de asunción era el 10 de diciembre, la situación económica y cierta expectativa popular, esto hay que decirlo, eh, adelantan la entrega presidencial y el 8 de julio, que es una fecha que pone menos, porque era su cumpleaños, ah. este, es, es, esas bueno, cosas. O sea, mañana <risa> es tu cumpleaños. <risa> claro. Eh, ¿Cuántos bueno, años? Eh, tenía 60 cuando... ¿Vos 60? No, no, era el cumpleaños de Menem. <risa> el, de, el 8 de julio era el cumpleaños de Menem. No, no, yo cumplo en agosto. Eh, bueno, y... Y este... Se transforma en presidente. Eh, ¿Eso es parte del pacto de Olivos? No, no, eso va a venir después. Eso viene eso. después. A ver, este ahí llega la presidencia Menem como un, un representante novedoso, un hombre en el pelotón de los jóvenes dentro de la política, 60 sí. años con una trayectoria, vamos a decir así, por lo menos auspiciosa, el, el gobernador más joven de toda la historia, había sido electo gobernador en 1973, eh, con apenas 33 años de edad. En La Rioja. En La Rioja, por supuesto, riojano de, de, de pura cepa. Un hombre con, con vasta tradición en el peronismo, vamos a decir así, más clásico, que se autorreferenciaba en un discurso nacionalista, eh, que había pasado unos... esto no es para minimizarlo porque toda aquella persona que aunque sea colateralmente haya sufrido un apremio legal durante la dictadura no es para minimizarlo, pero Menem estuvo unas pocas semanas detenido, no en situaciones de, de extrema crueldad como otros dirigentes, pero lo estuvo, luego pasó el estracismo como todo el conjunto de militantes y, e integrantes políticos de la Argentina, luego reaparece con la apertura democrática, es un gobernador relativamente exitoso, sobre todo por una cuestión obvia, administraba una provincia chica, eh, históricamente pobre, en donde él hace una gestión medianamente buena, muy vinculada al desarrollo vitivinícola, frutícola, turístico. Eh, enfrenta como gobernador en los 80 eh, la huelga de los maestros, y a pesar de su tradición peronista, adquiere mucha relevancia nacional por, por enfrentar abiertamente la organización sindical riojana que se, llamaba, se llama AMP, la Asociación de Maestros y Profesores, que, era una, que es eh, el sindicato docente más importante de la provincia, que tiene conducción de izquierda desde, los, desde esos años, desde los años 80, eh, Algún día podríamos hablar de la, de la organización sindical de los docentes en distintas provincias, pues es un tema interesante. Además te felicito por tener tan presente lo que sería un detalle eh, del de nombre de la organización docente ah, de una bueno, provincia. Eh, el, el, muy bien. el secretario general de ahí es un hombre muy interesante, algún día podemos hablar, está vivo, sigue siendo secretario general, se llama Rogelio de Leonardi y es este, uno de los grandes referentes del de sindicalismo docente de izquierda en la Argentina. Y, y, y su espacio político, que es que la lista eh, azul provincial violeta nacional, conduce el sindicato docente desde el año 86, creo, en la provincia de La Rioja. Bueno... Eh, Menem, en, en, en el contexto del reclamo docente nacional del año 87 de la carpa blanca, enfrenta al sindicalismo docente, en, se enfrenta con mucha dureza, ¿no? O sea, este, al estilo gobernador eh, tradicionalista, digamos, eso le granjea cierto apoyo en una parte de la población, pues es visto como un hombre de orden, y lanza su, luego se lanza a la precandidatura presidencial en el año 88, donde enfrenta a un candidato ultra conocido a nivel nacional, eh, Antonio Cafiero. Un hombre de enorme trayectoria en el peronismo y porteño aparte. Eh, gober gobernador de la provincia de Buenos Aires, ministro de Trabajo de Perón, de Economía. Un hombre, aparte, de, con, con mucha. No, no sé cuál sería la palabra adecuada, pero con una trayectoria muy vasta y reconocida. Más allá de que uno le guste más un, o le menos. Un apellido menos. con ADN peronista. Ahí va. Y Menem contra el, vamos a decir así, contra todos los consejos decide ir a una interna La primera vez en la, en la historia que el peronismo iba a internas, Donde se enfrentaba el gobernador de una provincia con en aquel momento 350.000 habitantes Contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires con un apellido como Cafiero eh, y en las internas se impone el, el caudillo riojano que comienza a construir también hasta una eh, por ahí la, no, no lo digo peyorativamente como un look caudillesco con el cabello largo las enormes patillas haciendo campaña a caballo vistiendo el, el, el poncho riojano y hasta mimetizándose con la figura de Facundo Quiroga y porque el tipo dijo total que crezca es lo más difícil, lo más fácil va a ser lo que hizo después, que es cortar, <ríe> cortar <de todo>. claro. <ríe> eh, lo cierto es que, que para sorpresa de propios extraños, Menem se transforma en el candidato del peronismo, del Frejupo eh, y se enfrentan en las elecciones al candidato oficialista radical, el gobernador de, de Córdoba, Ángelos. Eh, este y el, bueno, el candidato peronista, Menem, gana con un discurso muy interesante para analizar, un discurso donde hablaba de revolución productiva, de salariazo, donde hablaba de no pagar la deuda externa, sino auditarla, donde hablaba de recuperar las Malvinas con, con, sobre, con sangre, a sangre y fuego, donde hablaba de ruptura de relaciones eh, diplomáticas con Inglaterra, donde denunciaba algo que era verdad, que te, esto, en esto Menem hay que reconocerlo, no mentía denunciaba que Alfonsín había enviado, el gobierno de Alfonsín en realidad, había enviado al Congreso dos proyectos para privatizar obras sanitarias y gas del Estado o sea, an, denunciaba Menem la privatización de los servicios públicos justo él bueno eh, o sea, gana con un, y esto también es interesante gana con un discurso muy vinculado a la vieja tradición nacionalista económica del peronismo, ¿no es cierto? Si no nos explica el grado de consenso y de apoyo, tuvo el 49% de los votos. Vamos, o sea, una parte importante de la población... Estaba lo, de acuerdo con esas consignas. Con esas consignas, lo cual habla muy bien de una parte de nuestra población. Está bien. Porque ahora él... Eh, digamos, manipuló a la gente porque le dijo lo que querían escuchar. Wow. Es eh, como si te querés, no sé, estás, querés tener una relación de mm. pareja con alguien que decís, "Este mm -hmm. es difícil, bueno, averiguás qué le gusta, claro. y vos le decís exactamente lo que quiere que le gusta. Después sí. hace después, después te casás y vemos. Después vemos. <risa> claro. Y vemos. Eso que te dije, <risa> no, después lo vamos a charlar. Vos tranqui, ya vamos a hablar. Lo cierto es que Menem gana las elecciones, eh, y Pocos lo recuerdan, pero, yo insisto, la memoria es un músculo, hay que ejercitarla. La misma noche del 14 de mayo, la primera entrevista, domingo 14 de mayo, edición especial de un programa clásico de la televisión argentina que salía por Canal 11 todos los martes, Tiempo Nuevo, conducido por... Dos hombres sí, abiertamente vinculados a la dictadura militar. Bernardo Neustan y Grondona, Mariano Verdona, funcionario del de la dictadura voceros, de María. Voceros de la dictadura vocero militar. De la dictadura. Directamente vocero de la dictadura militar. Eh, abiertamente. abiertamente. Eh, bueno, desde la de su pueblo, desde no lo digo peyorativamente pueblo, desde su pequeño pueblo de Anillaco, sí. era un pequeño pueblo en ese momento, este, la primera entrevista que da Menem como presidente electo es a tiempo nuevo y luego de las felici la felicitaciones, este, vamos a decir así, de rigor que, que Neustan le extiende a, a, a Menem le pregunta este, por la situación del país le describe los problemas Neustan y le dice ¿cuál es la solución, presidente? y Menem, desde Anillaco, a horas de haber sido electo presidente, dice, la solución es liberal. Pero, a ver, está en YouTube, lo pueden buscar, no me crean. Es decir que a minutos de haber sido embestido con la voluntad popular, que es lo más sagrado que tiene la democracia representativa, quien se fue beneficiado con ese voto de confianza popular, desmontó el discurso que lo había llevado hasta ese lugar, le dice la solución es liberal y no es mentira ¿por qué? porque, como, y ahí volvemos al 8 de julio Menem asume el 8 de julio y cuando nombra a su gabinete y esta semana hemos visto lo importante en términos simbólicos políticos y ejecutivos prácticos que tiene la cartera de economía el ministerio de economía Miren a quién nombra como ministro de Economía. Podemos no acordarnos. Arturo Morroy. ¿Qué quién era? Era un hombre grande, de más de 80 años. Era el contador del grupo Brungibor. Claro, mirá vos. Eh, para, los más, para los más jóvenes, para los más jóvenes el grupo Brungibor es un, es un mega... Sí este grupo oligopólico de, ¿no? oligopólico empresario una cosa para ese momento no, creo que era el grupo el grupo más importante de la Argentina. más importante de la Argentina con más influencia por lo cual uno dice eh, claro que se esmeran como él dijo uh -huh. al principio de, la, de, la, de, esta, de este segmento del día de hoy que es una persona que se la tapa porque él Menen está muerto claro está pero muchos otros que lo acompañaron están vivos. Ahí va. Y entonces, como todo siempre queda registrado, no te extrañe que en unos años más empiecen a aparecer este, eh, los documentos donde digan algo que es evidente, como dijo a vos, digo, esto ya estaba planificado de antes. No es que alguien lo fue a hablar a Menem porque sacó tantos votos. No, no, no. El tipo, ya, esto estaba planificado de antes, ¿no? Y Así que, porque fue muy fuerte Lo que se hace poner a Arturo Morroy Poner después, él se andaba Abrazando con gente que venían Hasta la época de la fusiladora ¿Sí, sí? De la marina Y cosas que vos lo mirabas y Ahí decía... va eh, Ese ministro de economía que dura muy poco Porque era un hombre grande y se murió a los tres días Arturo Morroy fue suplantado por eh, da, eh, Carlos Rapanelli que era, que, era, era lo mismo. que era un hombre del, del, del establishment económico claro. también, este, como no puede ser de, economía, de otra manera, hoy es asesor económico de Cambiemos, Carlos Rapanelli. Luego es suplantado en plena crisis hiperinflacionaria por Herman González, un, un, un polifuncional del menemismo, hasta que en el año 91 desembarca en la cartera económica quién? Domingo Felipe, Cavallo. Domingo Felipe Caballo. Domingo Felipe Caballo. de qué, de dónde venía? Porque cierto es que se dice, no, Domingo Cavallo era en ese momento un investigador y catedrático de la Universidad de Chicago que no tenía cargos públicos. Eso es parcialmente cierto. Cavallo era, un era en ese momento eso. Ahora, él ven venía de dos lugares. Uno de la Fundación Mediterráneo. Que sigue estando, hasta que sigue, estando el día, cuyo, sigue estando hasta el día de hoy y sigue apretando. Máximo exponente es. Carlos Meconian. Carlos la... Meconian, exactamente. Y había sido el director del Banco Central durante la dictadura militar. Durante la dictadura militar. Y fue, Domingo, Felipe Cavallo, quien hizo el mayor defalco de la historia del capitalismo argentino, que fue entre el año 81 y el año 82 lo que se llamó la estatización de la deuda pública. Traducción. Las grandes empresas, si no me falla la memoria, eran 62 empresas. La más importante de aquel momento fue, las dos más importantes fueron a Sindar y Loma Negra, o sea, Techín y eh, Fortabat, pero también estaba la Ungebor, y también estaba el Grupo Sebel, o sea, Macri. Esas empresas que habían contraído créditos en préstitos, tenían deudas con bancos extranjeros u organismos de créditos internacionales. ¿Qué hace el Estado a través de la firma de la resolución de Caballo? Dice, bueno, para salvaguardar el capital de las empresas, el Estado se hace cargo del pasivo. Es decir, el sector privado, digo, hoy que estamos tan preocupados por cuánto nos cuesta un desocupado a la Argentina, ¿no? Hoy que estamos tan preocupados por de dónde sacaremos el dinero para ver si podemos pagar o no un salario universal para la gente más desposeída... Las 162 familias más ricas de la Argentina en el año 81 le transfirieron al Estado una deuda de 360 millones de dólares, que actualizado, es una, barbaridad. es una barbaridad. Ahora Yo lo voy a interrumpir a él porque le voy a contar algo de mi vida personal que a mí me consta. Eh, trabajando como técnico en radiología en el Alto Valle, en la ciudad de Chipoleti, yo trabajé para una empresa que se llamaba la Clínica Radiológica del Sur. Uh -huh. Resulta que como empleadores eran bastante duros uh -huh. los primeros años de, de Alfonsín. Eh, habría que reconocer que el Ministerio de Trabajo trabajaba bastante sí, sí. bien en esas localidades sobre lo que eran las luchas de, las, de los paramédicos y demás. Pero resulta que, ¿qué descubrimos? Que esta clínica que tenía el que decía que tenía problemas económicos, estaba dentro de la lista. Y lo podíamos ver físicamente porque habían comprado un tomógrafo computado que había salido más de un millón de dólares y no lo habían pagado. O sea, ellos, la negra, le decían a la dueña, que era grandota. Su marido se había suicidado. Este, lamentablemente el tipo era un genio de la radiología. Eh, pero luego... Resulta que encontrabas en la lista de las empresas que habían zafado, o sea, no pagaban su deuda en el exterior y lo pagábamos todos nosotros. Yo me acuerdo que hablé un día con ella y le dije, usted zafó de pagar un millón doscientos mil dólares por este tomógrafo que estamos usando y nos niega a nosotros un aumento del salario que estamos hablando, no sé... 500 eh, Eran Sí, 500 era la, era la, el, el valor de la guardia pasiva, de sí. los fines de semana, de cuánto tenía que pagar porque venía gente que pedía para hacer cosas sí. y demás. Y la tipa me acuerdo que me miró con una cara como si yo fuese el diablo y que yo ese tipo de temas no tengo por qué hablarlo con usted, pero esta es la clínica radiológica. Mm. Y le traje el papel impreso con las cosas y marcado con mi compañero. Le digo, usted le digo, dejó de pagar 1.200.000 pesos y lo pagamos todos nosotros, mis amigos acá, en Buenos Aires, en todo el lado. O sea, es cierto eso. Ahora, que vos que estás mirando esto, lo has aceptado una y otra vez, saca del área, disculpame que te diga lo que tiene mi generación, saca del área del de engañador a Carlos Menem. Claro. ¿Por qué? Porque luego lo votaste por segunda vez. Entonces no te engañó. Quiere decir que en el fondo vos no creías en lo primero que él dijo sino que creías en, en lo segundo. segundo que es esta ruina que tenemos mm. hoy en día, perdónenme pero puedo decirlo porque era algo, algo que yo lo vi Me vivo en directo y aparte trabajé con ese tomógrafo <risa> o sea, hijo de la madre un millón doscientos mil dólares porque así valían ahora no valen sí, no, esa no, plata no. ni loco valen algunos miles de dólares sí, sí. ¿no? pero en esa época y tipo no lo garparon sí, y lo pagamos nosotros lo pagamos todos nosotros pero es, y además que el tipo decís, la dictadura eh, terrorismo internacional ¿no? Eh, no hay lugar donde no hayan jugado en Suecia, en Francia en, digamos, César. a militares que no podían agarrar porque reventaron gente, torturaba las manos llenas de sangre y Domingo Felipe Caballo, el ministro de, de economía, y a vos tampoco te interesó quiere decir que vos hay que lo único benigno de Carlos Menem es que, puede decir, no te engañó la verdad no te engañó, tengo que hacer frío y decir si después lo votaste. Pues, y quedó una ruina, que esa ruina degeneró en el 21 de diciembre del 2001, ¿no es claro cierto? Sí. Eso lo sabés, eso lo sabés. Sí, tenemos la obligación de recordarlo, ¿no? Ta, Entonces, no y... solamente los políticos, uno va y pone el punto sobre los políticos y los contemporáneos. Somos una sociedad contemporánea de eso que generó... Un desastre que lo vivís hoy en día, en la inestabilidad. Por eso, digo, Disculpa. Cuando, cuando llega Domingo Felipe Caballo con esa. Eh, digo, la clase dominante no tiene de trayectoria, no tiene heráldica, eh, no tiene, tiene prontuario, ¿no? Cuando Caballo llega con ese prontuario político, ensaya un experimento eh, que es el famoso experimento de la convertibilidad. Es muy complicado hablar de economía en tele o en, o en, la, o en la radio, vamos a tratar de ser claro. ¿Qué fue la, eh, la convertibilidad? La, la convertibilidad fue una medida de gobierno para atacar un problema que cuál era la hiperinflación. que era real, existía? ¿Había un problema inflacionario? Objetivamente. ¿Qué solución propone Domingo Cavallo? Como el peso, mejor dicho, en ese momento, el austral, ¿no es cierto? El valor de intercambio, el billete austral no tiene valor, to los productos aumentan a diarios, ¿cómo estabilizamos la economía? Estableciendo un nuevo patrón de intercambio, un nuevo billete, con un marco de referencia estable, un anclaje. Traducción, dejamos de fabricar australes y empezamos a emitir pesos. Bien, ¿cómo nos aseguramos que estos pesos no le pase lo mismo que al austral con la inflación? Entonces, Cavalo, ¿qué propone? Una ley de convertibilidad. El Estado, el gobierno, nuestro país, va a poder emitir por ley tantos pesos como dólares haya en el Banco Central de Reserva. ¿Se entiende? Lo que pasó a la historia con el famoso uno a uno. Si tengo un dólar en el banco, en, en el Banco Central, emito un peso. Eso, obviamente, no hay que ser un genio, de hecho, ocurrió muy rápidamente detiene el proceso inflacionario. Ahora, eso es una pérdida de soberanía monetaria del Estado. Claro. El Estado pierde la posibilidad de tener control sobre su economía, sobre su moneda. Y hay otro tema. Y sobre su economía también. Ahora digo, ¿y cómo salís? A ver, ¿y cómo haces? Porque aparte vos calculás que vos tenés que emitir pesos con los cuales tenés que pagarle un policía, a un maestro, eh, eh, pavimentar una calle, ¿no es cierto? ¿Cómo haces para emitir esos pesos si no tenés primero los dólares de reserva en el banco? Eso, digo, La ley de convertibilidad crea las condiciones para decir, bueno, como tenemos la necesidad real de acumular reservas en dólares, ¿cuál es la forma rápida de acceder a, a dólares? Vendiendo las empresas del Estado. Y ahí, en breves meses, hay que recordar que el autor intelectual de eso fue el Ministro del Interior, Carlos Dromi, otro personaje que nos olvidamos, que... Aparte con la seguridad que él hablaba, que nada que pueda ser del Estado será... De, le voy a dar el decálogo a Menemí. Sí, hay una frase peor de Dromi que la, que la dice el día que, a, que, que asume como Ministro, dice achicar el Estado es agrandar la nación. Sí, que era de la, de la dictadura esa, esa frase. Ahí va. va. Que la ponían en los papelitos que se pegaban en los autos, que la ponía el que estaba a favor. Buah. La convertibilidad, en mi opinión, siempre fue una excusa, porque a los que a los que tienen plata eh, realmente no, no les interesa la inflación, porque no los afecta. Mm. Eh, entonces fue una excusa para decir, ah, la gente me mira, que yo le digo uno a uno, porque además... Eh, hemos cometido el pecado de ignorar a propósito leyes básicas sobre la economía que dicen lo siguiente: si vos tenés eh, uno a uno con el dólar, quiere decir que vos no vas a exportar nada. Ahí está. Porque lo tenés igualado. A vos siempre te conviene tener una, una devaluación claro. sobre tu moneda para que entonces vos generas <ríe> interés y valen menos las cosas en, eh, en dólares. ¿Entendés? Eh, es así, vos por eso cuando a, a, haces exportaciones tendrías que dividir y segmentar, un dólar para exportar y un dólar para, para lo que sea. Pero el tipo con eso lo que hizo era lo que realmente querían hacer, querían vender todo y para venderlo tenían que utilizar todas las maneras. Una de ellas fue, eh, antes digamos, eh, todo lo que eran gastos de educación y salud se los tiró a la provincia. De las provincias chicas no podían sostener pero tenían empresas estatales provinciales de que valían mucho o de minería o de gas o de electricidad o lo que fuera entonces las iban a vender así nomás porque además estaban de acuerdo el dinero obviamente que hubo una corrupción no estudiada ni auditada y entonces el dinero no apareció el circo más grande fue con IPF. ahí mm. mi padre me lo explicó a la perfección hicieron así una primera licitación eh, normal por un montón de plata, que los tipos dijeron, quedó desierta. Sabés que nadie ofreció nada por YPF. Uh -huh. Y entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, mirá, el que pague, va a ver si se la vendemos a alguien, mirá qué tramposo, este, eh, puede pagar con títulos de la deuda argentina El detalle que mi padre me enseñó, que los títulos de la deuda en aquel momento, si vos tenés un papel que decía 100 dólares, a lo sumo en el mercado que pagaban un 10% de ese valor. O sea, que un papel que decía 100 dólares se comercializaba a 10. Entonces aparecieron de la nada señores que dijeron, acá tengo mil millones de dólares para comprar IPF que a valores de mercado eran realmente 500 millones o menos. Y ellos prometieron que ese dinero se iba a poner y a, este, a hacer un activo sobre las cajas de jubilaciones que nunca hicieron. Entonces, claro, cuando ellos exprimieron a la Argentina y luego se va a Menem y empiezan a aparecer otros gobiernos que ya, ellos ya dejan de hacer su plan de negocio, soltaron todas las cuerdas y que pasara lo que pasara hasta el día de hoy. Básicamente, es decir, la inflación no fue lo que, lo, lo que les importaba. Inclusive si vos aprendés, vos vas al supermercado. Hoy en día, ayer yo fui al supermercado. Tiene que ver con la historia y con la inflación. Claro que hay inflación y que te mueven los precios, pero la cola era muy grande y los changos estaban llenos. Entonces yo hablaba con la gente y le digo, ustedes sufren inflación, pero es evidente que usted tiene capacidad y tiene dinero para poder comprar igual. Uh -huh. Es decir, cuando vos degradás la economía, que fue lo que pasó Después del menemismo y en todos estos años, además de tener inflación porque los tipos se aprovechan de eso que es devaluar de la moneda para subsumirte, pues no tenías plata para comprar. Y entonces venía la deflación, que es peor que la inflación porque denota, es un síntoma de inactividad económica. Todo eso traído por este hombre, que sí. como bien él dice, a ver, esta es la alfombra, no, miren, no, no existió. No, no me Esto que vos contabas durante ese momento. Me he equivocado en algo. No, no, no durante ese momento se, recordemos, se privatizó. YPF, gas del Estado, eh, obras sanitarias, el agua, ¿no es cierto? Los ferrocarriles. Teléfono? Los teléfonos. Los canales de televisión. Lo primero. <risa> lo lo primero, primero las radios. Exacto. Radio eh, Mitre, bueno, -100. Las minas. Eh, los yacimientos carboníferos fiscales y las minas de carbón este, todo eso para aprovisionar entre enormes comillas al Banco Central de reservarse en dólares que permitan la emisión de dinero de pesos, al mismo tiempo si bien es cierto que eso frena la inflación te genera dos problemas uno el que vos bien planteaste nuestro país, Argentina vamos a suponer si fabrica o produce eh, aceite de soja ese aceite de soja en el mercado internacional es cara. Por lo tanto, las exportaciones caen. Y hay otro problema, que los productos industriales extranjeros son baratos. Claro. Porque vienen de países, especialmente en aquel momento del sudeste asiático, Indonesia, Malasia, Taiwán, Japón, y en menor medida en aquel momento China, con eh, una economía mucho no dolarizada. Claro. Por lo tanto, se produce una, al, un aluvión de productos importados. Y generó el cierre de, de establecimientos. De vuelta, aparece Marcelo viendo cosas en vivo, en directo. Yo en los 90, eh, gracias a que yo trabajaba de radiólogo en la construcción de Piedra de la Isla. Y mm, me tuve que ir porque la pasábamos muy mal. En medio de la montaña no te pagaban el sueldo, un desastre. Vengo para acá y acá era un delirio. Empiezo a trabajar como diseñador gráfico. Y tenía en una etapa entre el 90, creo que duró dos años eso de que hubiera alguna movida uh -huh. este, durante el menemismo. Pero en lo 92, yo me acuerdo, octubre del 92, eso fue agarrate de los calzoncillos. Ya empezó a degenerar. Tenía eh, muchos clientes pymes a los cuales diseñaba folletos, que era lo que se hacía. Y de repente empezaron a cerrar uh -huh. uno tras otro, tras otro. Acá en Caseros, en 3 de febrero, vos no sé lo que era. Era un tendal y yo me preocupaba porque decía, ya, cada vez ganaba menos, este, me las tenía que arreglar, era autónomo, no existía el monotributo, o sea, era un delirio, era un delirio directamente. No había trabajo como radiólogo, no había. No habían clínicas privadas, no había, todo todo mal, todo muy paralizado. Este, pero si uno veía el cierre de todos los emprendimientos, ¿por qué? Porque al punto que en determinado momento, ¿qué hicieron algunos vivos de los emprendimientos? Lágrima, uy, no puedo producir más, eh, la importación me está mm. liquidando, vos sabés que los voy a tener que echar a todos muchachos, y los muchachos convencidos, sí, pobrecitos, ¿sabés veces qué se transformaba el tipo? Corría toda la máquina para atrás y se transformaba en importador, mm. Y su lugar de trabajo lo, lo transformaba en un depósito de mercadería importada. Eso es lo que pasaba. Guarda Nosot la bala, dice el Correntino. Digo, nosotros miremos nuestro pago chico. Urlingan tenía nuestro distrito, tenía, Urlingan tenía en aquel momento, año 92 o 93, que éramos los arrabales del viejo morón. Goodyear, la fábrica de neumáticos más grande de, de, de, de América del Sur. El Italar, en lo que ahora es Carrefour, en Villa Tesey, la fábrica textil más grande del conurbano bonaerense, la única fábrica textil que tenía dentro de sus instalaciones una escuela secundaria pública, donde los estudiantes se recibían con el título de técnico textil, la única del país. Y donde hoy está Plaza Oeste, la fábrica Alfa, de telas para adelantales, Ahí. bueno... Esas empresas, entre el 92 y el 95, fueron arrasadas. Eh, y hablemos, nos podemos ir un poquito más lejos, 3 de febrero, otro pueblo industrial, San Martín, lugar textil por naturaleza. En los arrabales de San Martín, casi pegado a la General Paz, estaba lo que fue un símbolo de la época, fundada en los años 30, fundida en los años 90, la fábrica Grafa fábrica donde trabajaron mis abuelos y mi, y mi madre la fábrica de Grafa tenía 5.000 eh, operarios y tenía tres turnos de 8 horas 6 días a la semana era la fábrica textil más grande del continente digo Argentina estando al lado de Brasil era la fábrica textil más grande del continente y hacía ropa de trabajo mamelucos, pantalones y camisas de trabajo o sea, ese modelo de país industrial históricamente vinculado a la tradición peronista, aunque también la tuvieron otros gobiernos, pero centralmente peronista, fue desmontada, demolida, arrasada, durante el gobierno de Menem que también integraba el peronismo. De hecho, es bueno recordar que en ese mismo proceso de neol neoliberalización forzada de nuestro país, eh, Menem Logra algo que, que, es, que es muy interesante, ese proceso de eh, desguace del Estado, de privatización pornográfica, de apertura importadora que produjo un industricidio, también se tradujo en una dolarización de la mesa de los argentinos, algo que nunca pensamos, que nunca nos ponemos a pensar. Pobre eh, los productores de, de maíz, no podían vender el maíz al exterior porque era caro, bueno, no necesitaban venderlo afuera te lo vendían a vos en dólares y no pagaban retenciones por vendértelo a vos. Menem dis disolvió la Junta Reguladora de Carnos, la Junta Reguladora de, de Granos, creada durante los años 30 justamente para que, para regular el precio de la comida en el mercado interno. Eh, y hay una cosa que es más interesante, una parte del agro o de los movimientos agr agrarios de la actualidad, muchos de los cuales son abiertamente antioficialistas de este momento dicen que durante el gobierno de Menem cosa que es cierta casi 100.000 pequeñas estancias se fundieron correcto, eso es verdad, el número no es mentira ahora hay un tema a diferencia de una fábrica un, una estancia su, su, su medio de producción es la tierra la tierra no desaparece es decir, se funde el productor la tierra queda ¿Y esa tierra desaparece? No. ¿Quién la compra? Un estanciero más grande o un pool de siembra. Es decir, comienza desde los años 90 y especialmente desde la llegada de Felipe Solá al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, con la introducción de la, troja de la soja transgénica, comienza un, un proceso de eh, sojización de la pampa húmeda, donde nuestra pampa húmeda históricamente dedicada a la productor de, de producción de cereales y carnes pasa a la producción de soja transgénica y un proceso también de latifundización de la tierra, es decir, la lenta desaparición del pequeño chacarero y la concentración en grandes extensiones de tierra, ¿no es cierto? Y además en esa época me acordaba a, ra a raíz de la palabra concentración porque Argentina antes vos tenías dueño de la tierra, dueños del capital y dueño de la industria. Claro. ¿no? Lo que llamaban, me acuerdo, los capitanes de la industria. Claro. Luego, eh, durante el menemismo, lo que sucedió es algo novedoso en Argentina, no bueno para vos ni para no. mí, que es la concentración. Entonces un tipo es dueño de la tierra, es dueño de la plata y es dueño de la industria. Y a veces del banco también. Por eso de la plata es, ah, claro, eh, sí. es la cuestión financiera. Y entonces ahí vos empezás a decir, ah, empezás a entender quién es el que tiene el poder, quién te maneja eh, el dinero, cómo se financia, quién te dice qué se produce y qué no, y, y qué leyes necesita, y entonces se las hace escribir uh -huh. en el Banco Central o en el Ministerio de Economía, como el otro día yo estaba leyendo Cohete a la Luna de Berbisky, de, de y entonces encontré que uno de los que escribía dice que hay leyes de la dictadura que son que todavía siguen vigentes, que son las que dicen que, por ejemplo, vos so, yo soy Volkswagen, no tengo problema de decir nombre, o soy techín, entonces tengo que traerme los caños para hacer gasoducto, pero soy yo mismo, es decir, soy Marcelo. Ah, sí, pero yo, es mi otra parte brasilera. Entonces... Eh, la, en la dictadura dice que yo, Marcelo, le puedo pedir dólares al Banco Central para hacer un negocio conmigo privado mismo. conmigo mismo. Sí. Y si no fuera conmigo mismo, con otro, resulta que antes de que la dictadura hiciera eso, te decían, no, si mm. vos necesitas dólares, recurrí al mercado privado de capitales o autofinanciate. Tal. Entonces, hoy en día... Ellos te agarran por esa ley de la dictadura, que no sé, porque han habido varios y varias que han tenido la lapicera y no la modificaron. Es decir, es un negocio en contra del Banco Central, o sea, en, en contra de todos nosotros y que los tipos encima caraduras te dicen, ah, y eh, le exigen, no, y le exigen plata para los caños, plata para traer eh, cajas de, caja de cambio de, de Volkswagen, de Renault, de Fiat, porque es todo de afuera. Y le piden plata, eh, dólares, claro que no va a haber plata que alcance. Porque uno, ellos se tienen que autofinanciar y eso es algo que sí tienen que cazar. La Viró me dice bueno, tenés razón, me olvidé de hacerlo, Mirá, Suerte que Berbiki, <risa> este lo anotó el, el su escriba y nos lo hizo recordar. Pero esas cosas vienen de la dictadura uh -huh. del de señor Domingo Felipe Caballo que sigue... Moviendo su colita y eh, hablando con su lengua viperina. Sí, o sea, ese, ese, ese proceso económico que claramente, ¿qué tradujo? Por un lado tradujo un claramente un freno abrupto de eh, el, eh, la inflación, porque esto hay que decirlo. Segundo, lo que hizo es que muy rápidamente el Banco Central recomponga reservas. Había vendido empresas, se pagaban en dólares, perfecto. El peso de ser una moneda poco creíble pasa a ser una moneda estable. Hasta ahí la parte buena. Ahora, el aluvión importador, la desindustrialización, el achicamiento del Estado, como vos muy bien planteabas, transfiriendo violentamente a las provincias el gasto de educación, salud y policías. El tendal de desocupación que quedó en el interior extrapampeano con, con el cierre de los ramales ferroviarios, y de las refinerías de petróleo en ramal el sur. Ramal que se cierra, ramal que ramal para que pare y que no se abre más. este Ramal que cierra. Y es interesante porque al mismo tiempo que un sector, sobre todo del gran empresariado, hay que recordar que en aquel momento, ya no existe más, la Unión de Centro Democrática, UCD. No existe. Ah, sí existe, existe está sí. ahí en la calle Belgrano. Sí, existe, claro. Pero Belgrano digo, y Lima, ahí está. Quiero decir, ha perdido la, la, la, la, la magnitud territorial que tenía. En la selección sí. del 89 salió tercera a nivel nacional, cuyo fundador era... Este, no, no me asustes porque lo vi. Álvaro <risa> El local Claro, sí. Su, su fundador era Álvaro Sogaray. La UCD se incorpora a Alfred Jupo y hay que recordar que pone, dos, que pone tres ministros Alba Monte que fue ministro del Interior este, María Julia Sobaray que fue la encargada de las privatizadoras y la, la eh, ministra de, de, de desarrollo social una cosa así que era Malina eh, Adelino delicio de Viola este, ahí se incorpora y, y la vida la historia no es casual ahí tiene su primer intento su primera aventura política el joven Mauricio Macri. Pocos recordamos, porque hay muchas urgencias que nos tapan y mucha colaboración de las grandes empresas de comunicación para sacar estas efemérides. En el año 93, eh, Mauricio Macri tuvo su primer aventura política. Fue candidato a senador por la UCD dentro del Frejupo a senador por Misiones porque como hay que recordar, Mauricio Macri me acuerdo, me acuerdo. tenía domicilio en Misiones, porque era socio del entonces eh, gobernador de Misiones y el hombre más rico de Misiones, Ramón Puerta, en la construcción de eh, aeropuertos y pistas de aterrizaje para dentro de, eh, dentro de los campos. Este, Ramón Puerta, el hombre más rico de Misiones, el mayor terrateniente de Misiones y el único productor tabacalero de Misiones. ¿Tú pistas de aeropuerto dentro de los campos? Qué sugerente, ¿no? En misiones. O sea que hay una empresa <risa> Había, que al menos. conoce sí. exactamente dónde están todas las pistas claro, de Claro, no, era la, la empresa la constructora de, de, de constructora de los Macri, era SOCMA. Eh, so so so eh, so so so -ma es la que Qué buen rubro, qué buen negocio, ¿no? Ahora, miren qué interesante. Mientras pasaba eso a nivel supraestructura, o sea, en, en la parte más alta de la sociedad, eh, los sectores medios asalariados con un trabajo ya sea público o privado medianamente estable, ten, tenían la ventaja de que del acceso a un consumo suntuario hasta pocos años atrás inaccesible. Ejemplo, ¿qué empleado bancario o qué maestro anteriormente había podido acceder a un viaje al exterior de vacaciones? ¿Por qué podía acceder en ese contexto? No era porque él tuviera más capacidad que hace 10 años, o él trabajara más que hace 10 años, sino porque tenía una moneda que era equiparable al dólar. Sí, pero también hay que recordar que eso sucedió en un lapso de tiempo muy, muy breve, corto, eh, de dos años, ¿no? Y que la gente se dejó engañar, eh, porque lamentablemente los tipos saben de las debilidades de humanas no. como ser banal, es decir, como no interesarte ni siquiera a tu propia vida como que la vida era un televisor, entonces era el DM2. Uh -huh. Pero yo te pregunto, ¿no? Vos decís sumado dos cosas. Él dice eh, se venden empresas públicas y entra dólares. Yo pregunto, ¿entraron esos dólares al Banco Central? Ponele que sí. Pero, basado en esa ley de la dictadura, donde cualquier empresario para hacer una importación le pedía los dólares al Banco Central uh -huh. para traer la mercadería, entonces vos se decís... Se fugaban, así como entraban, se fugaban. Claro. Perdón, y así como entraban se fugaban vía turismo. Claro. Así se, se fugaban ¡Claro! cuando venía, no sé, un mega recital de los Rolling Stones, a vos te cobraban 50 pesos la entrada, vos comprabas 50 pesos, pero ¿qué hacía la empresa que los trajo? Pasaba por el banco y los convertía en dólares. Totalmente. O sea, la fuga, que tampoco es una, un invento de ahora, era parte estructural al sistema menemista. En, en realidad... No es que sea una fuga, es eh, no sé cómo, es, no sé cómo decir, es, es una forma antieconómica de manejar ah, el inviable, dinero, porque es no es una fuga, porque mientras vos lo haces legal, Te el tipo no la está fugando, el tipo se la está llevando sí. porque vos le generaste las herramientas para sacarla. O sea, Ahora, vos está, digamos, si sos un empleado del estado, entonces yo podría inferir que sos un empleado uh -huh. infiel del estado, porque estás utilizando uh -huh. herramientas o leyes. Eh, de manejo de divisa que son contrarios a los intereses Ese. públicos, ah, ¿no? Bueno. Sería, yo digo, a mí no me importa la gente, yo no tengo, no tengo problema de, ni de envidia, no, no, no, no me calienta si alguien vive en una mansión o eso, me gustaría vivir en una casa uh -huh. grande, tener un Audi, que eso uh -huh. yo, me gustan las cosas, lo que pasa es que también me interesa ganarle y pagar lo que, lo, que, lo que corresponde, no tengo ningún drama con eso. Pero lo que no me gusta es que te hagas el lindo que vivas bárbaro porque no pagas nada es porque estás eh, probablemente estafando bueno, probablemente y eso que vos planteas e ese sistema que, que, que lograba duró poco ¿eh? esa que, joda claro, duró poco que, que, que tenía ese, ese nivel de esa central de negocios en la parte más alta de la sociedad ese acceso sorpresivo a un consumo suntuario en los sectores medios tenía su correlato en qué en que el, el trabajador eh, desocupado, eh, tenía, o sea el, el trabajador desocupado que había quedado desocupado producto de la apertura económica, producto del industricidio, producto de que se cerró el ramal de Trel, o producto de que eh, privatizaron la, la empresa vinculada a YPF, comienza a transformarse en algo que en economía política se llama, Marx lo llamaba el ejército industrial de reserva, ¿no? En momentos de expansión capitalista, o sea cuando el capitalismo está en una, en una fase expansiva, siempre va a dejar a una parte de la población afuera, ¿para qué? Para que esa parte que está fuera del mercado laboral presione para conseguir trabajo y, fre y frene las demandas, ahí va. Eso, y esto hay que decirlo durante los años 30, 40, 50, sobre todo a escala occidental, Medio como que se desvirtuó porque era un modelo capitalista con, con casi pleno empleo, vamos a decir. Y en general con condiciones buenas de remuneración y de condiciones de trabajo. Cuando se produce, el, se, se termina estructural el sistema neoliberal menemista, esa parte de la población que queda fuera del mercado laboral, es decir, esa parte de nuestros compatriotas a las que la decisión política y el afán de lucro de los grupos dominantes le expropió el derecho a su reproducción material de vida. Cuando vos te dejan sin trabajo no es solo que te quitan el empleo, te quitan la posibilidad de la subsistencia. ¿Verdad? Por una decisión política, por la implementación de medidas económicas, esa parte de la población que los historiadores, los economistas calculan entre un 20% y un 25%, por ciento, comienza a transformarse en eso que casi livianamente se llamaban los sectores excluidos. Pero no, o los sectores marginados, o, se si utiliza un término más edulcorado, lo, lo, los barrios vulnerables, cuando en realidad no son barrios vulnerables, son barrios vulnerados. Cuando no son personas excluidas por decisión propia, fueron expulsados. Cuando son sectores de la sociedad que el mercado los descartó y que no los quiere incorporar, incorporar ni siquiera como consumidores porque no lo necesita. Eso creó las bases, digamos, creó un sector de la población, hombres, mujeres, chicos, jubilados, que estaban absolutamente marginalizados de la vida económicamente activa y de los derechos que todas personas tenemos por sí. Y ahí aparece un problema. No un problema. Ahí aparecen algunas variables. Una es lo que hoy en economía se llama como la, la estructuralización de la pobreza. no Digo, hasta los años 70, todos los países del mundo tenían pobres, se consideraba que el pobre era principalmente un desocupado, ¿no es cierto? Una persona que no conseguía trabajo. Pero se, se, se entendía que esa condición de desempleado era una coyuntura, era un momento fugaz de su vida porque iba a ser absorbido por el mercado laboral en mejores o peores condiciones. Cuando se habla de la estructuralización de la pobreza o la estructuralización del desempleo, lo que estás diciendo es que hay una decisión política de implementar un modelo económico que voluntariamente decide excluir una parte de población. Una parte de esa, de esa población se va a descomponer en términos personales, materiales y familiares. Una familia que no consigue empleo, que vive así nada. Y otra parte, afortunadamente y hay que decirlo en este momento producto de ciertas declaraciones, se organiza políticamente en formas novedosas que aparecen los movimientos sociales. Una, una pausa que hago en el medio de lo que él dice, para hablarle, si es que hay algún joven que está escuchando esto, para que ustedes tengan idea de que eso que él cuenta, donde habla de esas personas que sufrieron eso, ustedes tienen que pensar que probablemente estén hablando de los abuelos de los chicos que hoy ustedes conocen ah. y que dicen, ese chico está en la calle y su padre no trabajó, era el hijo de ese que se quedó sin trabajo durante el menemismo. Entonces estamos hablando de un problema que arranca con crudeza con el menemismo. Algunos escriben peronismo neoliberal, mm. ¿no es cierto? Lamentablemente, muy lamentablemente, mm. Y hay que separarlo, porque también estaba el grupo de los ocho, del sí. cual uno tiene que recordar que eran, eran peronistas que hicieron una resistencia como pudieron, como pudieron. En, la, en las cámaras denunciando todo esto, entre lo, entre lo que estaba el señor este Néstor Kirchner, ¿no es cierto? Este, protestando y que él siempre se opuso férreamente a esto. Pero hay que recordar a los chicos que, que están escuchando esto que no estamos hablando de algo que desapareció, de un fantasma. De algo de 100 años. No, aquel chico de una familia con dificultades este que vos conoces, cuando empezás a averiguar y su padre tuvo dificultades y su abuelo fue el que empezó a sufrir todo eso, que tuvo trabajo, lo perdió, entonces se quedó sin ningún tipo de garantía de nada. Yo mismo, en los 90 me quedé sin trabajo y desde los 90 no cobro aguinaldo, no cobro jubilaciones, no cobro vacaciones, no cobro nada de eso. Me las arreglé como pude y yo tuve suerte. Uh -huh. Pero hay un montón que luego es como si hubieras visto a mi hijo Federico y hubieras dicho, ah, Federico es el papá de Connie, entonces porque a tal se quedó sin trabajo. Bueno, todo lo que vos ves hecho bola, hoy en día el 50% de esa población arranca ahí, para un dato tuyo en las épocas que Tinelli graciosamente ayudaba a Menem a ser reelegido, él porque tenía éxito, porque se, se estimaba que habían 12 millones de personas que no tenían trabajo, que lo único que podían uh -huh, hacer, uh -huh. estar sentada viendo lo, las estupideces que él hacía, uh -huh. y lo digo así porque ofende que él todavía sea uh -huh. alguien que ronda la Casa Rosada uh -huh. cuando nos perjudicó a todos y no le importó, porque, porque a mí en lo particular me perjudicó. ¿Sí? Ayudó a un perjuicio de mucha gente que uno conoció. Mucha gente, pero también uno tiene que salvar todos aquellos que en soledad eh, hacían resistencia y que tenían problemas, porque tenían miedo, eran peronistas que tenían miedo de hablar con otros peronistas. Sí, sí. Vamos a decir la verdad. Eh, y ese eso que vos planteas, ¿no? Esa. esa eh, el, el costado oscuro del éxito de estabilización inflacionario de la convertibilidad, este, Menem eh, lo, lo graficó de una, con una perversa honestidad. Dice, nuestro programa es un plan económico que va a aplicar cirugía mayor sin anestesia. Cu a ver... Operar sin anestesia no es operar, es tortura. Es una tortura, Bueno, ¿no? vos que sos de la salud, lo sabés. Cualquiera de ustedes que va y dice, che, no me aprendió la <risa> cirugía me duele. Bueno, bueno, es una tortura. Y aparte que comenzó a, co a construirse el sentido común en una parte de la población, en una parte de los medios, en el grueso del gran empresario argentino, y en una parte de, de, de vamos a decir así, de la política profesional, que bueno el mundo era injusto y que había gente que se iba a quedar afuera y que la función de la política era minimizar los efectos del ajuste. Eh, recordemos que ese plan de ajuste estructural que el menemismo llevó adelante no se detuvo ahí, porque tuvo su, su correlato en la neoliberalización de la justicia. Hay que recordar que bajo el eslogan de reconciliemos el pasado para construir el futuro, Menem indultó a casi 550 asesinos. Eh, asesinos de la última dictadura militar. No contento con eso, también tuvo su, eh, su correlato en la neoliberalización cultural con la sanción de la Ley Federal de Educación, que derogó la vieja ley 1420 de 1884, que copió el modelo español, portugués y norteamericano, eh, eh, extendiendo la primaria hasta noveno año y luego dando la posibilidad para que la los secundarios se vinculen con las empresas y las fundaciones. El caso más exitoso, entre comillas, es exitoso, de eso fue la provincia de San Luis que estableció un sistema escolar secundario vinculado a las empresas privadas eh, bajo el, la administración de eh, eh, Nadorovsky, José Nadorovsky, luego Ministro de Educación de, de Macri en la capital federal, como no puede ser de otra manera, y la ciudad de Buenos Aires que hasta el día de hoy tiene el sistema de pasantías y de trabajo no rentado en las grandes empresas. Eso también viene de la vieja ley federal de educación, que fue el proyecto neoliberal al interior de las escuelas, del sistema educativo en su conjunto. Hay que recordar también que, que hubo un proyecto de neoliberalización ideológica, verdad donde eh, Menem lo, lo, lo sintetizaba eso como somos un peronismo que superó el 45%, no por porcentaje de votos, sino por el año. O sea, superamos el 17 de octubre. Es decir, superamos esa visión plebeya, popular, protagónica de la clase trabajadora, esa, es, esa posición movimentista. No, hoy el peronismo es esto, es la administración. Hubo una neoliberalización de las relaciones internacionales. El gobierno de Menem firmó el consenso de Washington, digamos, dando... Eh, aval a las políticas de injerencia norteamericana en toda la región, estableció vínculos con personajes nefastos como Color de Melo o, o Cardoso en, en Brasil, Brasil. Fujimori en el Perú, este, eh, por ejemplo, eh, Salinas de Gortari y Fox en, este, en México. En México. Este, eh, tuvimos un casiller como Guido Tela que hablaba orgullosamente de las relaciones carnales con los Estados Unidos y que hablaba de las, de las Islas Falklands, o sea, un canciller argentino utilizando el término Falklands eh, para referirse a una parte hasta el día de hoy usurpada ilegalmente por una decadente potencia imperial como Gran Bretaña. Hubo un proceso... Y, y por ahí la palabra no es la más adecuada, pero no se me ocurre otra, donde el neoliberalismo como un perverso virus de la etapa de descomposición capitalista con mayor o menor éxito infectó a todo el cuerpo social. Y ese cuerpo social enfermo, esa política limitada a la administración de un sistema económico perverso y explotador, esa eh, alta, alto empresariado oligopólico nacional, totalmente desentendido del mercado interno y, y vinculado especialmente a la especulación agrofinanciera, es, esa clase obrera atomizada en sindicatos que intentaban conservar y no perder lo que tenían y no podían, no sabían representar a un, una parte de la población que eran trabajadores que habían quedado sin empleo, desclasados por la propia dinámica del proceso de concentración capitalista, todo eso es lo que explota el 19 y 20 de diciembre del 2001. Y esto no es exculpar al catastrófico, nefasto y entreguista gobierno radical de, de la Rúa. Claro, no, no, no, no vamos a ser nosotros quienes lo defendamos. No, no, el, lo que estuvimos hablando está basado en, en, en una parte de la charla de él cuando él... ¿Se acuerda que habla de la desaparición de la Junta Nacional de Granos y de la Junta Nacional de Carnes? Es, la, es decir, es la desactivación de instrumentos de control públicos, públicos sos vos, yo, y ¿no? todos los que vos conoces, para beneficio, para dejar sin control, y que aquel que es muy poderoso, tiene mucha plata, haga lo que quiera con la vida económica y no aporte. Eso en la sumatoria del tiempo a hecho que esta gente tengan una fortuna, si debemos 150 mil millones de dólares o lo que sea vos sabés que hay 400 mil millones de dólares de plata argentina afuera eh, ¿Cómo se constituyó todo eso? Porque se la fueron llevando la plata y no pusieron nunca quisieron poner plata acá? Eh, es pero es parte de una cadena de mando que nace y que está en Buenos Aires, lo que yo llamo, viste que dicen el American Way of Life, yo le llamo el porteño Way of Life, es decir que contaminó toda la República Argentina, desde que derrotó a los federales, luego dijo, ¿cómo puedo, en qué etapas y qué tengo que hacer yo para sostener este poder y este sometimiento. En tal época hizo tal cosa, en 1910 reprimió y expulsó extranjeros. después hizo golpe de Estado, después vino la dictadura militar, después no la podía renovar, después, por el, después logró buscar de alguna forma, y cuando vio que había movimientos sociales o políticos que eran reactivos o de algún mejor, ¿no? porque acá nunca hubo un pedido revolucionario, o de alguna forma reactivos hacia sus intereses llega Macri y dice la solución es endeudarlos, es reventarlo con una deuda que les complique la vida no que sea imposible porque en este paisaje eh, global que vemos eh, se podría resolver de otra, de otra forma, pero los tipos intentan que vos te quedes sin instrumentos de manejo claro. Eh, y vuelvo y vuelvo a decir eh, Uno tiene que reivindicar a Aquellos peronistas Que se oponían y que se los burlaba Que tenían miedo De hablar con otros peronistas Porque habían peronistas que decían todo tipo de barrabasadas Que vos no sabías Decías, es, esto no es peronismo es otra Por decir mm. Aquel movimiento que siempre En los últimos 50 mm. años Ha representado los intereses de los más pobres mm. Este pero se sufrió mucho, me estaba acordando de Cutralcó y Plaza Winkle, bueno. donde nacieron los piquetes, yo Total. también, de vuelta, yo vivía a 100 kilómetros de ahí, y es un lugar que es medio del desierto, de la nada, cerca de la ruta 237 que te lleva a Bariloche, hacia la derecha, hacia la cordillera, Está y está una ciudad enfrente de la otra, como si fuera Hurlingham y Ciudad Jardín, mm. y vos la ves de noche, la ves... Eso trabajaba con IPF. Al cerrarse IPF, esa gente se quedó sin trabajo. En la Al, mitad de la Patagonia. En la mitad de la Patagonia. Pero la gente, lamentablemente, mostrando su poco conocimiento de economía o una cuestión muy primaria, todos hacían lo mismo. Ponían todos kioscos. Nadie tenía una idea de producción. Es pero que es raro porque trabajaban para IPF que es una empresa netamente productiva, uh -huh. y es el, el la bandera... No, y entonces ter, se degeneró y termina, termina no, una de sus etapas fue el, el cortar las rutas. Uh -huh. Ahí iba de Nevares, que iba como obispo de Neuquén a colaborar con ellos y estaba al pie del cañón, igual que otros, este, no me acuerdo... Eh, había, Olmedo. Olmedo, y había otro, otro, otro cura, que no me acuerdo el nombre, no, pero ya no me acuerdo. voy a acordar. Era uno flaquito, pues estuvo en Piedra del Águila, mm. ese cura que se hizo famoso, porque no le quería dar la, la, la, ¿cómo la se llama? eucaristía a, a los militares. Claro. Entonces lo mandaron allá con nosotros, mm -hmm. al medio de la montaña. Este, a... Pero después vos veías la degeneración. Cuando yo en los 90 vine acá a Buenos Aires, esto era, esto era un desmadre. Cada cual hacía lo que quiera Leo. Eso duró entre el 90 y el 92. Después se empezó a degradar. Y lo que a mí me sorprendía, pues yo sufría mucho tenía que autoabastecerme, no encontraba con quién hablar, le digo a los jóvenes, no encontrabas con quién hablar. Se callaba todo el mundo la boca. El 2001, cuando explotó, fue como una, lamentablemente murió mucha gente, pero para muchos fue como una felicidad, por decir, por fin hubo una expresión de alguien que dijo, no soporto más, pero que no iba a poder soportar, porque era toda una mentira. El tema de la inflación, porque lo estamos viviendo actualmente, no es el punto más importante. No es el punto más importante. El punto más importante es la distribución del mm. ingreso que se está generando en esta recuperación en algunos sectores y en el crecimiento en otros sectores. Paralelamente a otros no les toca, porque hay como 12 o 14 millones de personas que mm. no les toca eso. Te, te digo para que no te vengan de vuelta con el cuento, no es el cuento de la inflación el problema. El problema es que cuando vos producís y no, me rompí la cabeza, vamos a laburar, bueno, ¿cuánto voy a recibir? Y eh, no, dice el tipo, yo recibo 100 y vos dos pesos. No, ahí nomás te tenés que plantar. La historia lo estamos mostrando, mm. Para esto sirve la historia, para recordarte cosas. Vuelvo a poner mi corazón <coughs> del lado de aquellos ocho diputados que. Pobres, la verdad, uh -huh. por la que pasaron. Sí, Pero sí. reconocerle la valentía en todo momento. Y bueno, y de mi parte para ir cerrando. ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, eh, habíamos dicho, ¿no? E eso que como termina de implosionar como un modelo agotado, un modelo perverso, un modelo corruptor y corrupto, un modelo degradador de la vida de las grandes mayorías, un modelo... Cerrás ¿eh? Un modelo de la entrega del patrimonio material y simbólico de nuestra po pobre patria... Eh, que explota en el 2001 pero por qué traerlo hoy, por qué arruinar este, este jueves tan bonito y soleado ¿Por qué lo el... hizo ¿Por qué? Menem porque hay que recordar que luego de todo esto que estamos contando Menem fue candidato a la presidencia en el año 2003 y ganó las elecciones con casi el 26% de los votos la historia afortunadamente hizo que ya sea su cobardía ya sea su hastío, su cansancio no se presentara a la segunda vuelta y llegara a la presidencia, quien salió segundo en las generales, que fue Néstor Carlos Kirchner. Ahora, luego de todo lo que acabamos de contar, un candidato presidencial que tenía sobre sus espaldas ese prontuario político, tuvo la legitimidad ante un tercio de la población argentina de presentarse como la solución al problema que él mismo había generado. ¿Cómo lo hizo? ¡Ojo! No, digo, esas cosas no son accidentales. No. Y son cosas que las estamos viendo hoy. En una situación compleja, donde obviamente nuestro país tiene problemas de coyuntura y de estructura, obviamente. En una situación agravada por los coletazos de una catástrofe sanitaria global como fue la pandemia y la complejización de un mundo cada vez más complejo que se debate entre el liderazgo decadente de una potencia muerta pero no sepultada, como los Estados Unidos, una Europa a la deriva, y bueno, la emergencia de dos grandes potencias nuevas, nuevas entre comillas, ¿no? como Rusia y especialmente China, donde los países emergentes estamos todavía viendo qué ocurre, y una región latinoamericana que comienza a despertarse y a tomar decisiones, por lo menos electorales, de avanzada, ¿no es cierto? Eh, los problemas que tenemos hoy son reales, son concretos, exigen acciones gubernamentales, gubernamentales creativas, novedosas, ambiciosas, arriesgadas inclusive, totalmente de acuerdo. Lo que claramente no puede pasar es que estén estos nuevos menen reciclados, algunos con ojos claros, este, otros con batidos capilares sospechosamente abundantes, este, nos vuelvan a engatusar. Nunca podemos aceptar nuevamente que un caníbal nos dé las recetas. Entonces, es hora que los pueblos, constituidos y organizados como podamos hacerlo y con nuestros tiempos, como decía Cita Rosa, nada más sin apuro que un pueblo haciendo su historia, este, despertemos del espejismo encandilador del pasado y entender que claramente eh, no puede ser digamos los, eh, los autores de la catástrofe los que nos vendan este, la reparación de la misma por eso hay que levantar la alfombra sacar la mugre mirarla, nominalizarla ponerle nombre y apellido eh, agarrar la escoba y barrer a estos personajes no del recuerdo, sino del presente, y llevarlos a donde se merecen, que son el basurero de la historia para construir de una vez y para todos un país para todos y todas. La construcción de un país para todos y, y todas es el sueño que todos tenemos, no importa la ideología eh, que tengas, la fe que persigas, el color de tu piel. Uh, a no ser que tengas algún problema psicológico, es decir, vos querés lo mejor para tu familia. El conjunto de las familias acá se llama República Argentina y está sostenido por todos nosotros. Y tenemos una historia, no es la historia tradicional de, oh, chico, dígame qué pasó el 9 de julio de tal, tal año. No, entender la historia, qué pasó, y entender que las cosas que te pasan no son ni de casualidad, ni porque el gobierno actual hizo mal o más o menos tal cosa. No, vienen vienen de atrás, vienen de atrás como un tren que hay que, hay que animarse a, a frenarlo. Pero mirá, es mejor vivir la vida y sentirte vivo que tener una supuesta vida cuando en realidad parece que no estuvieras vivo. La diferencia es la libertad. Y la diferencia es la dignidad de tu vida. Nos vemos la semana que viene, siempre con este orgullo de estar con, con Pablo acá. que bueno. Él es un hombre que a mí me alimenta con, con datos, eh, con profundidad. Lo hace como si estuviera dando una clase, pero digamos profesionalmente, aparte porque ama la historia. Y, eh, y estamos acá porque pateamos para el mismo lado. Esa, básicamente es eso lo que nos pasa. Y no te pedimos que pienses como nosotros. Te pedimos que pienses. Ah, pienses lo que pienses. Por más que escuchas esto, después no decís no, pero si vos lo decidiste, nosotros estamos contentos. puedes decir, si, mira, pensó y ahora dice no. Mañana no lo sé. Veremos qué pasa. Gente, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Chao.